Puta vida, tío. Puta ya. vida. <risa> Encima, <risa> con una jodida chante. Venga, ¿eh? bueno, dale. A ver quién gana. Por suerte. Son como de porcelana. más o menos. Y pesan un cojón, pero demasiado. La verdad, queda un poco así de cosa andar por todos estos espacios porque lo que es el centro médico es súper, súper grande, pero enorme. O sea, hasta un punto. Ya ves, pero esto es demasiado grande. Y la cosa es que joder, está totalmente oscuro Y da un poco cosilla venir por aquí solo Porque es demasiado grande Pero me estoy quedando impresionado Con todo lo que hay aquí uh. Aquí sí que parece como algo de médico Ya por en sí, porque bueno, está lleno Aquí sí, pinzas Hay un montón de gasas Jeringuillas por allá abajo. Así que bueno, esta, pues ya os digo, era como una pequeña oficina médica. Esta es la zona de, de recepción. Y. Pues aquí están todas las fichas médicas, así con no la tontería. Que amo. Que. Si te pones a coger y a mirar. Puede sacar la información médica de mucha gente. Porque aquí lo dejan todo. O sea, yo no sé cómo este lo pueden dejar así sin más. Es que mira, está todo lleno de documentos. ir primero por ahí con mucho cuidado porque justamente es que se escuchan todas las obras y esa puerta a la calle creo que por ahí están los obreros así que mucho cuidado pues justamente ahora donde estoy es la sala de boxeo que bueno, no tiene mucho, yo no sé si conservar lo que son, bueno mira sí, porque tiene justamente, bueno a mi espalda está lo que es como un torso de estos para para pegar y voy a ver si encuentro alguna cosa más esto ya me descuadro un poco que en una sala de boxeo haya un grifo de cerveza, pero bueno, cosas de la vida. Ah, vale, pues mira qué curioso, es que esto es la sala de gimnasio y tiene aquí como una barra. Mientras estás haciendo gimnasio, pues te puedes tomar una birra. Es un concepto diferente de boxeo, pero bueno, curioso, cuanto menos. En esta sala se ve como que... Alguien ha dormido o alguien va a dedicar a dormir. Está todo como muy preparado así la cama. Fijaros que si hay por ahí comida, bebidas, espuma de fritar. No sé, si ¿sí habrá. Ahí. Entretenimiento. veis aquí es lo que es el balneario. Por ahí al fondo está lo que es el jacuzzi y bueno, pues mira, tenían por ahí una sala de rayos UVA. Eso es una sala de masajes. Eso es como una ducha o algo así. Esto es una sala Hoffman, no sé en qué coño es. Por ahí se accede a los vestuarios. Eh, más al fondo estaba la, lo que es la sauna y unas duchas verticales esto es ya el vestuario y, bueno, están todas las taquillas abiertas pero todas, todas Así que tampoco tiene mucho... mucho misterio. Pues bien, ya estamos en, en lo que es el famoso Lizarrán el Lizarrán que cerró, que es justamente el que está al lado de, de lo que es el gimnasio Que por cierto, bueno, no voy a mostrar el exterior pero decir que está nevando O sea, what the fuck Increíble, que nieve en Madrid es muy raro Pero bueno, eso, que es el Lizarrán El sitio pues, que bueno, crea era una especie de, Para quien no lo sepa, el Lizarran es una especie de bar donde ponen pinchos Te tomas una cerveza y te dan una tapa, un pincho, lo que sea Así que bueno, este, lógicamente como el gimnasio cerró, pues esto estaba al lado del gimnasio, por lo que también cerró. Y bueno, simplemente era la curiosidad de que justamente al lado de un gimnasio haya una tienda de comida, porque no es que sea un negocio que esté al lado, es que está dentro del propio gimnasio. Y como ya habéis visto, es que hay toda una galería comercial. Esto es todo lo que era el establecimiento, ahí estaba la barra donde ponían la comida. Y bueno, pues por aquí es por donde venía la gente a tomarse sus tapillas. Como veis es que prácticamente... Se han ido dejando aquí todo Y esta zona sí que se nota un poco más vandalizada Pero bueno, esta más o menos conserva todo lo que es en sí El propio establecimiento Esta, bueno, es justamente la galería comercial A la que os he dicho Que es súper extraño Que dentro de un gimnasio esté todo eso Y bueno, como veis es que tenía justamente Atrás había una peluquería Aquí sería una tienda que no lo sé lo mismo Porque está cerrada A ver si consigo ver algo pero no, no pone nada esta que tampoco se queda porque no pone ningún indicativo y aquí está pues eh, una agencia de viajes así que bueno pues venías al gimnasio podías viajar podías tomarte tus pinchitos y cortarte el pelo básicamente ahí por aquí estamos en una zona que está un poco es más como de ejercicio porque bueno está ahí estaba la sala de pilates aquí hay Dos pistas de squash, eh, fijaros, pistas de squash, y aquí hay una pista de tenis cubierta. Fijaros que lo que es la pista de tenis es que es enorme, enorme, enorme. O sea, enorme para ser una pista que está dentro de un edificio. Y no sé por qué pones antes, pero bueno. Y bueno, la verdad es que viendo tanta pista de tenis y tal, me va a apetecer echar una partida así rápida, así que voy a ver si encuentro alguna bola de tenis, que bueno, he visto muchas y sobre todo eh, una raqueta de tenis también. Creo que lo mío no es el fulajob y la verdad es que me lo he jugado mucho porque coño, como me hayan escuchado los de la obra. Bueno, la cosa, estamos lo que justamente ya es las dos salas, que son como de fitness, que está esa de ahí, en la que he estado ahí. Y bueno, ahora voy a subir a lo que es la zona de gimnasio donde estaban todas las máquinas y vamos a ver qué nos encontramos. Esto es todo, porque lo han vaciado, o sea, si os dais cuenta... Ahí están las marcas de lo que son las máquinas que no están y todo esto pues está ya lleno, lleno, lleno de máquinas y no cae ninguna. Joder, qué rabia porque está lloviendo y yo quería salir y la cosa es que no voy a salir porque fijaros la grúa se está moviendo con lo que quiere decir que hay obreros trabajando y justamente si salgo aquí lo que es la pista de tenis me pueden ver pues va a ser una pena que no haya podido ver justamente lo que es la parte de arriba pero bueno, eh, os la voy a enseñar porque voy a venir otro día seguramente la próxima vez venga acompañado para vosotros será unos segundos, para mí serán unos días, nos vemos ahora dos mil años más tarde vale chicos, pues ya estamos justamente en lo que es en la punta de arriba que como veis está lleno de pistas de tenis y la cosa es que queríamos echar un partido eh, yo he encontrado una pala y nos queda una más pelotas de tenis no creo que haya problema porque hemos encontrado por, lo, eh, por todas las plantas pero vamos a buscar a ver si hay otra pala ya ves. tenemos ya la otra pala de tenis así que nos falta una pelota Hay una, va, co coge la otra también. A ver. Dos mejor que una. Y el trofeo para quien gane. Vale, vale. Hemos encontrado las malditas pelotas, así que vamos a echar un partidillo. Así de domingueo. Un amistoso. ¿Te imaginas que eres el de seguridad, tío? Y vienes aquí solo si te encuentras a los chavales cuando tienes Mía, no sé si eso, estamos sorprendidos, hoy ya que es el M1, ¿sabes? <risa> que se ponga aquí una silla de club, ahí de árbitro. Ojalá, Dios. es más del trofeo. Que gane el mejor a cuánto? A 5. A 5. Vale, duro. <risa> palabritas He de decir que ha sido un partido difícil, y MIS es un rival duro, nada comparado con nadar y MIS le da mis vueltas, ¿no? Pero bueno. Yo soy Roger Federer, me ha cogido una raqueta en mi vida, Julio, y el que gana es el que encuentra ahora un lingote de oro. Peace. es Decir que o sea, la sartén era efectiva, ¿eh? porque o sea, tenía mucha pegada, era un poco lenta, pero joder, cuando le dabas tenía fuerza, sí. Pero... más la otra era ligera, una bonita la te otra te era como una vez. Te ha salido a defender muy bien. Así que nada, le otorgo el trofeo de ganador del torneo de tenis de Urbex. Le... Vale, Sigo. sido pero estás bien. Nada, no he cogido una raqueta muy mi vida, Julio. <risa>